Yo creo que la ESI nos enseña a ser personas, sujetos, a ser críticos. A mí me gusta decir mucho y decir que la ESI es una de las pedagogías críticas porque cuando se logra esa, ese pensamiento crítico en los estudiantes y en nosotros docentes y en nosotros padres y en la familia, empezamos a, a criticar la misma ESI y a modificar y a revolucionar eh, entonces para mí la ESI es parte de una pedagogía crítica es algo que es fundacional en el cambio y, y nos ayuda a ser personas y si vos querés apunarme un poquito voy a decir a ser mejor persona más allá que no creo que haya mejores personas que otras somos personas distintas y si hay algo que que, que estoy aprendiendo con la ESI es valorar eso. Estoy tra tratando de educarme en valorar la diversidad y no querer cambiar a nadie. Somos así, la otra es así, el otro es así y está bueno que nos alojemos así siempre y cuando el límite es el respeto y la ley. Ese respeto de encontrar... Eh, no me acuerdo qué escrito lo dice, pero creo que fue Borges que dice encontrar en, en el abrazo el alma de alguien parecido.